Hola, ¿qué tal universitarios? ¿Cómo están? Yo soy Fabián Martínez de este canal de Calimaco Digital. Bienvenidos a este nuevo video y hoy lo que quiero hablar es acerca del bot de sci -Hub. He visto algunos videos en YouTube que hablan acerca de cómo descargarse artículos científicos por medio de telegram voy a buscar algún artículo al azar no he hecho todavía la prueba porque como vimos en el video pasado que se los dejo por aquí hay algunos problemas que están surgiendo con sci y las restricciones que están poniendo las editoriales entonces vamos a ver tengo aquí la página de Science Direct de Springer uno de Taylor Francis una base de datos que es la de PubMed, de estos cuatro artículos cuál podemos abrir con el bot y cuál no. No he hecho la prueba, voy a hacer la prueba aquí completamente real. Tampoco nada segura que yo ya haya hecho la prueba anteriormente, pero confiad en mí lo único que necesitan es irse a telegram de esta manera lo buscan así telegram y se van a telegram web les va a pedir solamente un código qr que deben de tener la aplicación también instalada en su celular tal como se hace con whatsapp web es la misma la misma historia y en la parte de encima tienen que buscar SciHub y aparece este resultado que se llama bot simplemente le clicamos, le clicamos ahí y se nos va a agregar aquí en nuestra lista de contactos vamos a hacer la prueba con el primer artículo yo busqué la palabra ébola y fui al primer, al primer artículo que me apareció Este es el DOI, el cual yo tengo que copiar ahí En este caso me llevó a la página de la academia que publicó el artículo Vamos a copiarlo, le voy a dar Control c Y me lo voy a llevar aquí a Telegram Lo voy a pegar y lo voy a enviar No se tiene que hacer más nada, es solamente esto Vamos a ver qué es lo que me apareció Y me apareció un error al cargar el artículo. O pues, entonces esto ya es diferente a no se ha encontrado el artículo. Vamos a intentarlo una otra vez de una manera diferente. Voy a copiar el DOI, pero no voy a copiar el punto .org, sino solamente a partir de los números. Vamos a pegarlo y vamos a ver qué nos sale. Vamos a enviarlo y nos sale error al Descargar el artículo Entonces este primer artículo no ha funcionado Vamos a ir con el siguiente Aquí tenemos un artículo de Springer Podemos ver que las, las opciones de acceso Es comprarlo por 42 euros O comprar, tener una, una suscripción a, todo la, a toda la revista por 118 euros Vamos a, a buscar el DOI Que es lo que más me interesa escribo, Pongo Control F y escribo DOI me está mandando a los DOI de las referencias del artículo Esos no me interesan A menos de que quieras tener acceso a alguna de estas referencias Le voy a dar enter, enter, enter para que se vaya Y aquí es donde yo quiero llegar Esta es la forma en que supuestamente se debe de citar el artículo Y aquí me aparece el DOI Voy a copiar nuevamente el HTTPS junto Y vamos a ver qué nos sale Vamos a pegarlo y le vamos a dar en enviar Ok, el bot me ha dicho que... En en este caso no tiene acceso a, al artículo en la base de datos 2 de 4 no he podido tener acceso por medio del bot vamos a seguir experimentando con el siguiente en este caso es de Taylor Francis y como podemos ver por aquí si yo quiero tener acceso al artículo tengo varias opciones en este caso son 79 euros voy a escribir DOI y aquí me está apareciendo el enlace al artículo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar el enlace y lo voy a pegar por aquí. Vamos a ver si en este caso nos puede descargar el artículo o no, o el bot simplemente ya no funciona, o algo está funcionando mal con SciHub. Vamos a ver. ¡Wow! En este caso sí tiene el artículo. I have this article y me lo está mandando por aquí. Solamente le tenemos que dar clic aquí en descargar y nos abre completamente el artículo. ¡Wow! Tenemos acceso al artículo. ¡Qué increíble! Y creo que era de los más caros y este sí que tuvo acceso sci está increíble, puedes tener, aquí están las ocho páginas del artículo, está completito, eh, desde la portada hasta las referencias debe de ser, sí, aquí está todo, eh, este en este caso es del 2005, el otro que no pude acceder es del 2021 y el otro que no pude acceder también es del 2021, por lo que puede haber y es una clara relación entre los artículos que se están publicando a partir del 2020, 2021. SciHub no los está encontrando en la base de datos. Vamos a ver el siguiente artículo que encontré en la base de datos de PubMed. Vamos a ver si ese se puede tener acceso. En este caso es del 2017. Voy a irme al DOI para que me redireccione a la página me redireccione a la misma base de datos. Aquí estoy en, el, en la página del artículo. Voy a copiarlo y me lo voy a llevar nuevamente nuevamente aquí al telegram vamos a pegarlo y a ver si tenemos suerte y encontramos el artículo I have this article si sí, tenemos acceso al artículo wow, otra vez está aquí descargando, le damos en guardar lo abrimos y aquí está, está completamente abierto el artículo 32 páginas está enterito desde la portada hasta las referencias. ¿Qué podemos ver de este ejercicio? Los artículos del 2017 y solamente los dos del 2021 no pudo tener acceso, por lo que hay alguna dificultad en encontrar artículos de este año. Déjame aquí abajo tus dudas si eres investigador, universitario y te interesan temas de búsqueda de información académica, plagio, citación, APA, redacción académica ética académica todo lo que tenga que ver con el mundo académico con el mundo de la universidad suscríbete a este canal porque te va a ser de mucha utilidad y espero que nos veamos en un próximo video.